Hola, para crear tu cuenta de educador de EdPuzzle, lo primero que tienes que hacer es entrar al sitio web de EdPuzzle. Una vez dentro del sitio de EdPuzzle, en la parte superior derecha vas a encontrar el botón de Sign Up. Ahí vamos a dar clic. Dentro de esta opción vamos a seleccionar que somos docentes. Y después vamos a seleccionar hacer sign-in con Google. Nos va a desplegar esta nueva ventana y va a ser muy importante que seleccionemos nuestra cuenta del TEC en caso de que ya esté activa, pero si no nos aparece, entonces vamos a seleccionar la opción de utilizar otra cuenta. Ahí vamos a poner nuestro correo del TEC. Nos va a llevar a la nómina y la contraseña y también puede ser posible que nos pida nuestro token de NetIQ. Una vez que nos autentificamos, vamos a ver que se va a cerrar la sesión y después nos va a dar acceso a nuestra pantalla principal, donde vamos a poder encontrar... Nuestra sección de perfil en la parte superior derecha mostrando nuestro nombre porque jala toda la información de nuestra cuenta del TEC diciéndonos que con, pertenecemos a la comunidad del Tecnológico de Monterrey que es oficial y por lo tanto que tenemos una cuenta PRO para la educación.